Si algo me he dado cuenta es que en el amor no hay nada imposible. Vean a Super Mario. Es un simple plomero gordinflón que tiene como novia una hermosa y adinerada princesa. Qué todo, ¿verdad? Sin importar quién seas, siempre habrá una princesa destinada para cualquier jugador. Dime lo que pasa hoy en tu cabeza. el sueño de esta canción oh, oh. Escucha los colores que por ti yo siento No tengas miedo a mostrarte como sos Te entrego mis canciones, sueños en un beso Si todos los mañanas empiezan con vos ¿Cómo describir lo que siento cuando estás cerca de palabras se me escapan y yo no te digo nada y hay tanto que hoy te quiero decir ¿Cómo describir lo que siento cuando estás cerca de mí? Las palabras se me escapan y yo no te digo nada y hay tanto que hoy te quiero decir Bueno, no, no, no, no, no, no sí, tanto que hoy te quiero decir Bueno, no Que hoy te quiero decir, bueno, no, bueno, no, no, no, no, si tanto que hoy te quiero decir, bueno, no, bueno, no, no, no, si tanto que hoy te quiero decir El man es enamorado. Es lógico que nos deje morir más de una vez. ¿Sí? ¿Más sí. de una vez? Sí. Le recuerdo que por culpa de él perdimos la edición dorada de Ascension Creed Syndicate contra los imbéciles, esos de la tribu los gerudos. ¿Qué dice? Pues no contesta. Yo lo llamé como 10 veces y le di 10 mensajes si y no contesta. ¡Yaco, Yaco! Hace más de una hora no se conecta a WhatsApp. ¡Ey, viejo, ya! Media hora acá esperándolo. No podemos. Ya perdieron, entréganos la edición limitada de Saiyan Uniscript Syndicate. ¡No me da que me murió, Dios. ¡No lo mire, no lo mire, no lo mire! ¡Que no lo mire, hombre! Ah. ¡Ya, hombre, que no lo mire! Ya, Acá entrenos. Todavía toda lloro por la noche es esa pérdida. Yo sí sabía que ese sonido extraño no podía ser de la nevera. No es que yo quiera meterle leña sí. al fuego ni nada, pero ¿te acuerdas esa vez que íbamos a ganar en línea los Caballeros del Zodiaco, alma de soldados? ¿No sí, sí, sí, sí, ¡Vamos! Eh, vamos, sí, vamos que sí, pues. Sí, sí, campeón, campeón. No record, bien, vamos. No da el, dale duro. Mira. Ey, ¡combo! ¡Vamos! ¡Cuadro! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Eh, hey, llama a portería. Aló, portería. ¿Cómo está? Habla con ¿Qué? Waco. Sí, lo estoy llamando al 1714. Sí, lo que pasa es que hubo un apagón, ¿o qué ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que nos cortaron los servicios? No, sé, que no. no sí, sí. No, no. Rale, tranquilo, mismo. No, muchas gracias, papá. ¿Cómo así? Yo no te di la plata pues para que pagaras Mi mamá me mandó la plata el domingo y yo se la di a Jaco. ¡Ay, puta. ¿Qué? A mí se me olvidó, el domingo estaba con Isabel todo el día ¡Ay, ya no, no, no. Es decir, ¿soy mal amigo porque Jaco sea feliz con Isabel? Ella y yo nos conocemos desde que éramos pequeños Y yo estoy feliz de que él esté con ella Pero... Es que ella nos ha dañado muchos planes pero por lo menos no me cagó la idea de hacerme el tatuaje de nuestra hermandad Mira No sé si me quedé una elegancia, ¿no? Hasta baila y todo, güey. Eh. Pues Es que como ya cuando fue ese día, yo me hice otro que me pareció más bonito Mira Se supone que nos íbamos a hacer el mismo tatuaje ¿Por qué te tatuaste esa cerda? Es que a mí Pepa me parece muy bonita. Y la verdad es que es muy tierna. Puto Yaco. Nos está jodiendo. Todo lo que él nos está jodiendo. Tenemos que pararnos en la raya. ¿Ah? Le vamos a hablar claro. ¿Y ya pensaste en algo? Sí. Vamos a hacer que la relación con Isa termine. Ah, y por cierto, ¿a qué mate?